Abrazarle de gabón, denique también, es que ricasco torcha eh, saio honetara. netara, vimia a más aspian y asken, Politics, donostin, etas soriones, berreskuratu dugu hoy hau. Antes de nada, muchas gracias por la invitación a Virsan Politics, gracias por la presentación y gracias a todos los que habéis venido aquí, por supuesto. Voy a empezar por algo relativamente básico, y es que los partidos políticos son algo que prácticamente lleva con nosotros desde el principio de los tiempos. La idea es que, dada el horizonte en el que nos movemos, hay una percepción generalizada y sobre todo entre las cohortes más jóvenes en Europa, de que no hay futuro, de que las cosas van a ir a peor, de que no hay proyecto emancipatorio, no sabemos hacia dónde tirar. Y, por lo tanto, es inevitable que estas fuerzas tengan un punto de partida muy poderoso para proyectar sus ideas en el altavoz público. Porque los clásicos ya estaban aquí, los nuevos todavía tienen todo por demostrar. Agradecer a la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque gracias a ella ha sido posible este evento, en el marco del Congreso de Torquisuna Araikis, una iniciativa que, como bien sabéis, pues va de gobernanza abierta colaborativa y creo que... El estar intercambiando opiniones, como hemos estado haciendo aquí, es algo que encaja perfectamente. Y finalmente, Pablo, qué decir, ha sido un placer escucharte, de verdad, y es una, una verdadera gozada. Muchísimas gracias por tu generosidad gracias. y pediría un fuerte aplauso para Pablo. a vosotros.